Hola, en este vídeo mostraré cómo realizar la observación de la deformación de un sólido. Para ello, podemos analizarlo informáticamente, de tal forma que éste pueda ser deformado imponiendo una coacción a, a dos partes de su estructura, de tal forma que ésta se deforme. Esto puede realizarse mediante la utilización de un programa de modelado, de modelado, como por ejemplo GMSH, el cual permite no solo generar una forma de estructura, sino también generar un mallado interior, el cual permita el análisis con el programa calculix para ello podemos generar un, una carpeta la cual llamaremos con el nombre de ejemplo para ello podemos utilizar la extensión .geo ya que es el, la extensión típica de gmsh ya que gmsh trabaja con archivos ya que es un archivo el que va modificando y el que va realizando cada vez que se realizan operaciones con su interfaz también es posible actuar directamente en archivos de tal forma que sean estos los que se modifican Podemos generar una serie de puntos, los cuales los podemos ubicar en la pantalla, de tal forma que tengamos una forma aproximada de cómo queremos la estructura. Esta la podemos seguir realizando, de tal forma que realicemos más operaciones en ella, como por ejemplo la generación de entidades superiores. Primero comenzamos creando los puntos, los cuales son una entidad básica. Posteriormente, a partir de los, de los puntos podemos crear líneas, lo cual es una entidad superior. Igualmente, de las líneas podemos seleccionarlas en grupos para hacer superficies, los cuales... Se pueden realizar con la orden planesurface. surface Podemos elegir el primer grupo de líneas que elegimos. En GMSH las, los comandos se ejecutan con la letra E en lugar de con un clic del ratón. Podemos pasar ahora a hacer una entidad superior a las áreas, los cuales pueden ser unas extrusiones. Para ello podemos extruir en la dirección Z ascendente con, poniendo un valor de 3. Igualmente podríamos extruir en la otra dirección dando al valor menos 3. Podemos ver cómo es la estructura que hemos realizado de tal forma que ahora obtenemos una visualización de ella. Podemos identificar partes que serán de, de nuestro uso posteriormente, ya que en este sólido, por ejemplo, utilizaremos las superficies, la cual, por ejemplo, llamaremos carga, y será la superficie de los nodos 9, 10 y 11. Igualmente, esta otra superficie, la cual denominaremos apoyo. Esta será la segunda superficie que utilizaremos. Al igual, podemos crear entidades mayores, como por ejemplo el volumen, el cual podemos agrupar con el nombre de él all, o todos los elementos, ya que posteriormente también se exportarán elementos con él. Una vez hecho esto, podemos hacer uso de, de más métodos que necesitamos utilizar, como por ejemplo los de mallado. Para ello, podemos definir un mallado transfinito, el cual podemos realizar a través de la selección de una serie de líneas las cuales de denominaremos y realizaremos un mallado transfinito. Igualmente, podemos mallar de forma transfinita la parte exterior. Podemos observar que lo que se eligen en los mallados transfinitos es un número de puntos, de tal forma que estamos eligiendo el número de puntos interiores exteriores. Sin embargo, es posible que lo que queremos sea un mallado en el cual los elementos sean los exteriores. Por ello, es posible también que deban crearse transfinitas las superficies, de tal forma que estas sean malladas de forma transfinitas antes de destruir. En GMSH es posible acceder y modificar los valores que se van introduciendo mediante la modificación del archivo que creamos previamente, ya que esto es un apartado básico que se debe realizar. Podemos observar cómo en él se muestran las ubicaciones de los puntos y cómo fueron las líneas que creamos. Podemos cambiar las coordenadas de ubicación de cada uno de los nodos, como por ejemplo las coordenadas de los nodos centrales o las coordenadas de los nodos exteriores, los cuales también, son, eh, también hay que reubicar a la posición que queramos. Podemos igualmente medir cuál es la posición de los distintos nodos en objetos reales, para que estos sean parecidos a la realidad. Es posible incluso fotografiar objetos y que estos sean visualizados en una imagen en Calculix. De tal forma que esto sea visualizable y podamos elegir los puntos de manera interactiva en la pantalla. Una vez modificado la secuencia de puntos, las líneas pueden ser referenciadas a los puntos que estaban originalmente de tal forma que no haya que modificarlos. Igualmente, la secuencia de líneas podemos mantenerla las mismas que estaban. Igualmente, podemos observar cómo son las órdenes de extrusión y cómo seleccionamos las zonas de cargas y apoyos. Igualmente, podemos modificar cómo son las zonas o los elementos considerados transfinitos, pudiendo darles otro número de elementos, ya que el número de nodos es el número de partes que se hacen más uno. Igualmente, podemos ver cómo se, cómo se le seleccionaron las superficies transfinitas, ya que posteriormente eh, el volumen transfinito lo realiza siempre la extrusión, ya que realiza un, un mallado de la, de la cara y posteriormente lo extruye. Igualmente, podemos realizar el mallado de, desde el script, de tal forma que este se realice con sus comandos u órdenes de, de macro. Para ello, podemos invocar las órdenes de mallado en la dimensión 1, en la dimensión 2 y en la dimensión 3. Igualmente podemos hacer uso de la coherencia ya que en ocasiones cada vez que genera eh, nuevas entidades GMSH puede haber elementos que estén duplicados. Por ello es necesario invocar la, la orden coherencia para eliminar las entidades duplicadas. De lo contrario es posible que tuviésemos un fallo ya que tuviésemos dos volúmenes que no fuesen unitarios. De esta forma los dos volúmenes ahora actúan o se comportan de manera solidaria entre ellos. podemos hacer la recarga del script, a ver cómo es la geometría que hemos generado. Podemos ver que tenemos una malla regular, la cual podemos visualizar modificando los parámetros de visualización. Podemos hacer zoom para ver en más detalle alguna de las zonas. Podemos observar cómo es el mallado y la geometría, y cómo coinciden en sus nodos cada una de, los, de las partes. Al igual, podemos observar en más detalle cómo son incluso cada uno de los números o nombre de sus nodos. Para ello, Podemos activar la visualización de los nodos y hacer zoom, viendo que estos son únicos, de tal forma que no existen dos nodos con el mismo nombre en la misma ubicación. Podríamos observar qué pasaría si no hubiésemos utilizado la orden coherencia. Esta orden es coherencia mesh, sin embargo también existe la orden coherencia para el resto de las utilidades de GMSH o el resto de las operaciones ge geométricas de, de tipo físico. Podemos recargar el script. Y podemos observar que ahora existen unidades duplicadas. Podemos ver que existen nodos que tienen dos numeraciones, una correspondiente a la zona inferior y otra correspondiente a la zona superior. Por ello, es necesario posteriormente al mallado invocar a la orden mes. Igualmente, es necesario modificar las opciones de mallado, pudiendo modificar el orden de, de los elementos, siendo estos de orden 2, o usar elementos incompletos, los, el elemento C3 de 20, el cual será el utilizado en, en el programa posterior, Calculix CCX. Podemos recargar el script y ver... Que ahora, se, que ahora se visualizan bien los nombres o números de las entidades, ya que no existen dos, dos nodos cercanos con nombres distintos, lo cual daría lugar a una separación de volúmenes. Podemos realizar la exportación de estos datos. Para ello, podemos ir a la carpeta en la cual generamos los datos y generar un archivo de salida, el cual, para Calculix, el cual es compatible o, con nomenclatura similar a la Bacus, utiliza extensión .imp. Podemos guardar los tipos de elementos y los tipos de nodos. De tal forma que ahora obtenemos un archivo de resultados, al cual podemos ir y el cual podemos abrir. Podemos visualizarlo y ver cómo son la invocación de cada uno de los nodos con sus coordenadas en x, y y z. Igualmente podemos ver que existen más elementos, los cuales es posible que no utilicemos. Igualmente podemos ver que existen grupos de elementos y grupos de nodos. Es posible eliminar los grupos que no vayamos a utilizar, ya que es posible que de lo contrario el programa Calculix nos necesite o nos pregunte si de qué tipo eran y necesitemos trabajar con ellos. Eliminándolos, posteriormente no nos preguntará sobre qué tipo de elementos son. Hecho esto, guardaremos el archivo, el, con control S, y podremos utilizar otro archivo de, de cálculo creado previamente. Para ello, podemos ir a la carpeta en la cual estamos realizando los ejemplos. Podemos coger el archivo de ejemplo de cálculo, el cual tiene un análisis similar al que queremos realizar con este ejemplo. Podemos abrirlo y ver cómo este se ejecuta. Podemos ver que en nuestro archivo, el, nuestra geometría ahora tiene el nombre ejemplo 2, cuando en nuestra geometría original tenía el nombre ejemplo 1. Por ello, debemos renombrar el, el nombre al cual la estamos haciendo referencia. El material podemos mantener el mismo, siendo uno similar al acero, el cual tiene un módulo de Young de 2 a la 11 megapascales. Igualmente, podemos observar cuál es su módulo de Poisson, el cual es un parámetro generalmente cercano a 0,3, aunque para eh, fluidos incompresibles o para o para fluidos totalmente compresibles, puede tener otros valores entre 0, 5 y 0. También podemos observar cómo son las las invocaciones y la asignación del material a los distintos, volumen, a los distintos volúmenes, los cuales son el conjunto de elementos que generamos previamente. Igualmente, podemos modificar las opciones de contorno, accionando los movimientos en los ejes X, Y y Z, los cuales corresponden a los ejes 1, 2 y 3. Igualmente, en las direcciones de carga, 0, 1, 2 y 0. Igualmente en esta vez lo moveré en dos ejes a la vez, tanto en el eje Z como en el eje X, de tal forma que esto lo podemos modificar realizando las modificaciones en las unidades de contorno. En esta utilidad realizaré las modificaciones mediante el desplazamiento, ya que es posible obtener así la deformación de la estructura. Es posible también realizar la deformación mediante aplicación de cargas, sin embargo es posible que sea más complejo y se obtenga unos resultados que pueden ser visiblemente de peor calidad de tal forma que de esta forma obtengamos una curva de deformación, tensión de formación más sencilla. Igualmente, para finalizar el archivo necesitamos exportar los datos, los cuales serán los, las fuerzas de cada una de reacción en los nodos y, y, las, y las sumatorias de las reacciones en las zonas de cargas y de apoyos. Una vez completados cuáles son los datos que necesitamos, volvamos al lanzador de Calculix, en el cual podemos llamar al archivo que acabamos de generar. Para ello, vamos a nuestra carpeta y seleccionamos el archivo que hemos creado. Podemos ejecutar el ejemplo de CGX, en el cual podemos llamar a los distintos nodos. Para ello, podemos eh, visualizar cuáles son los grupos que creamos. Para ello, podemos utilizar la orden print SE. Así, podemos visualizar cuáles son los grupos que nos está leyendo CGX, el cual, si nos lo lee CGX, Calculus también nos lo leerá, de tal forma que podemos dibujar los grupos de nodos de, del apoyo, de tal forma... Que estos sean visualizables. Vemos que están en su ubicación correcta. Igual los nodos de carga, los cuales están en su posición también correcta. Igualmente podríamos visualizar cuáles son sus numeraciones mediante la orden Plot NA. Podemos hacer zoom y desplazarnos a la visualización de los nodos. Podemos ver que existen un hueco intermedio, el cual es la zona central. Como los elementos son de tipo C3D20, el nodo central no se visualiza, no existe. Sin embargo, existen los nodos exteriores, los cuales corresponden también a los elementos de C3D8. Los elementos eh, entre medias son los elementos de C3D20, los cuales, en ocasiones, para generar las cargas, necesitan unos valores de carga distintos, lo cual está en la documentación de CCX. Podemos ejecutar este archivo, el cual esperamos que funcione. El cálculo de estructuras estáticas o, o de, de, de deformaciones elásticas suele tardar poco, ya que es de un único paso. Sin embargo, si tenemos un número de nodos elevado, es posible que en, en elementos plásticos o con varios pasos de carga, este pueda llevar bastante más tiempo. Podemos observar en el archivo de ejemplo anterior en, cuál era el número de nodos que tenemos. Podemos observar que es entre 3 y 24.000 24, nodos que tenemos. Este número de nodos puede estar entre 1 y 200.000, ya que a partir de 200.000 consumiría una cantidad de RAM bastante superior a la que es posible que necesitase nuestro ordenador. Siendo con 200.000 nodos suficiente con un equipo de 8 GB o de 8 GB de RAM. Una vez ejecutado, es posible intentar el posproceso mediante CGX, el cual, en ocasiones, si se, ha, si se ha realizado correctamente el análisis, lo podremos observar. Una vez hecho esto, podremos observar cada uno de sus datasets o archivos datos de resultados. Para ello, por ejemplo, podemos observar cómo son sus resultados en mises o tensiones de bon Mises. Para ello, podemos visualizar también cómo es la deformación y cómo es el movimiento de la estructura. También podríamos visualizar cada uno de los, de los elementos en, en la estructura, de tal forma que identificásemos cuál es el elemento. También podemos realizar una visualización de otros parámetros, como por ejemplo los, los desplazamientos. E incluso podemos visualizar los resultados después de realizar un corte a la estructura. Por ejemplo, podemos seleccionar una serie de nodos, los cuales nos corten la estructura por un plano. De tal forma que podamos observar las tensiones interiores de la estructura. Una vez hecho esto, podemos ver cómo son las tensiones interiores. Y podemos ver cómo existe un bulbo de cargas o de tensiones interior, el cual es generado de, de distintas maneras. También podemos ver eh, también podríamos graficar o hacer una recta y dibujar en ella los, los gráficos. Esto se realizaría mirando la documentación de CGX. También podemos ver los totales de los resultados, observando cómo son, son sus resultados de cargas o de resultantes de cargas, tanto en los apoyos como en los nodos de carga, obteniendo la suma de todas las fuerzas de reacción, tanto para los desplazamientos en 1, en 2, como en 3. Podemos observar cómo los desplazamientos en 2 generan eh, una carga menor que los desplazamientos axiales los cuales generan una reacción en la estructura o en el sólido de, con una fuerza mucho mayor que al momento flector o en dirección perpendicular o cortante, ya que generalmente los esfuerzos axiales son mayores que, que, los, que los esfuerzos en una dirección perpendicular en una distancia superior. Una vez hecho esto, podemos seguir obteniendo y visualizando los resultados. Podríamos visualizar también el archivo de resultados de, de los totales, el cual es el archivo .dat. Igualmente, podríamos observar cómo es el archivo de los resultados generados por, por Gmsh, el cual es un archivo eh, .frd, el cual tiene un tamaño eh, bastante, generalmente bastante grande. Este ocupa 3,3 megas. En ocasiones, el tipo de codificación puede variar según el ordenador, de tal forma que es necesario elegir qué tipo de visualización se va a realizar. También sería posible... Exportar los resultados a, a ParaView, el cual utilizaría un tipo de resultados distinto. Para ello podríamos ir al, al launcher, el cual hemos cerrado anteriormente, para abrir el, el para generar el archivo de resultados en ParaView. Este Calculus Launcher está también disponible en, en Kali Linux, el cual es una distribución eh, con su Ubuntu cada dos años de tal forma que se pueden observar los resultados, o de tal forma que se puede instalar esa distribución en una máquina virtual de VirtualBox. Podemos observar cómo se abre el VTK Post, el cual podría cargar un archivo de resultados y convertirlos a un archivo de salida. Muestra que el archivo está corrupto. Puede ser que sea por el tipo de de dato generado en la entrada, ya que este es posible quedar, crearlo como no file o como no de output, ya que estos tienen distintas consideraciones, aunque ambos son ficheros de resultados. El uno es en forma binaria y el otro genera el resultado en formato ASCII. De tal forma que modificándolo podemos realizar otra vez el cálculo. Generalmente también los datos en formato ASCII es posible que ocupen más espacio que en el formato binario comprimido. También es posible comprimir eh, los archivos ASTI con un formato .zip, de tal forma que se reduzca su tamaño de archivo, ya que son muy curiosas. Podemos observar también cómo son los, los elementos, e incluso visualizar la estructura eh, creada y sin... deformada y sin deformar, de tal forma que observamos un movimiento. Eso ha sido todo. Adiós.